Gente, ¿qué tal estamos? Soy Walter 34 y chicos, como acostumbramos, estamos aquí en Minecraft 1.18 trayéndoles mi top de mejores mods que yo he podido encontrar, los mods que más me han encantado. Estos mods los he jugado con amigos y en serio son demasiado buenos. Estoy aquí en servidor para que vean que también funciona para servidores, específicamente este es Aternos, para nosotros que somos de lata y somos pobres. Tenemos aquí estos cuantos mods Podemos ya ver uno que ya están eh, viendo Lo primero es que Ya tengo 5 mods Ok, el primero, segundo Tercero, cuatro y quinto Son una cantidad de 5 mods Ahí ves, uno, dos, tres Cuatro y cinco El que está aquí Entonces nos da una cantidad de 5 mods Estoy utilizando el Chocapic Shaders Que después le voy a hacer una review Está sumamente bueno y mira que estoy jugando Con mods con, estoy jugando con mods, con, las calidad, con la calidad casi todo a lo alto, a lo máximo que se pueda Y con un shader, entonces miren lo bueno que es este shader que no me causa tanto lag y que me permite todo correctamente Pero les vamos a dejar de tanta dilación, les voy a dejar esta semillita que es barra seed, se la estaré mostrando en pantalla Ven que borré el chat, siempre me acuerdo que lo borro cuando grabo en esta versión es porque aparece el roping y el error pero aquí está el costo, se los estaré dejando en la descripción Bueno, si alguien sabe, me voy a mandar un tutorial pues como para verlo Entonces, vamos a ver ya con esto El primer mod que les estaré mostrando es el Saeros Minimap Este ya lo he mostrado en una bastantes ocasiones Pero pues obviamente hay que volver a mostrarlo Porque es un mod demasiado bueno, en serio, es muy bueno este mod Se los recomiendo, también está el Journey Map Pero pues a mi disposición Prefiero bastante más encima del journey. Prefiero al un por ciento el saero. Ya que está mejor. WTF. Ya que está mejor implementado. Pues para lo que son estas versiones. Que es la 1.16, 1.17 y 1.18. Y trae igual, o sea, es casi lo mismo que el que lo que es el, el, el journey map. Solo que este pesa bastante menos. Y no tiene sus montón de vainas. Que hay mucha gente que no lo entiende. Tiene lo mismo que son los waypoints. Eh, está en default con la B. Por si alguien dice, podemos buscar agua aquí, agua y poner confirmar. Y si nos vamos, está aquí, ¿no? Si le damos a la U, tenemos todo normal: lo de la edición, el TP, eh, compartirlo para todas las personas. Que lo que hará como tal es poner eh, aquí el waypoint en el overworld para que todos los podamos añadir. Eh, pues perdón es solo del gozo y es como para que todo el mundo pueda güey, mismo... pues mismo. Amigo ya está. Listo. No amigo, espérate que. No, loco, espérate. Epa. Listo, entonces. Entraremos ya con el pryador. O sea, ya es lo normal. El eh, saero minimap siempre lo voy a traer. O sea, siempre voy a traer este mod. Entonces, vamos con eh, el segundo mob. Que sería. Este también es bastante chévere. Me pareció a mí demasiado. Como pueden ver. Es el Alex Mobs. Ya está actualizado. Trae una cantidad de mobs increíbles. Con una gran variedad de ítems. Y una cantidad de cosas que. O sea, una locura, amigo. Trae hasta su propio library. A su propio diccionario. No sé yo por qué lo tengo En. en... En esto, ¿me entiendes? O sea, lo tengo aquí todo, todo rarito O sea, yo lo tengo en, en inglés, pero debería ser en español Pero bueno, en cuestión, está el Alex Mobs, Que es un mob que trae una cantidad increíble de mobs De una cantidad abismal Trae cantidades Serpiente, what the fuck? Ay, en serio, trae una barbaridad de cosas Creo que trae hasta leones no no trae leones, pero si sí un leopardo de las nieves, amigo, y se ve hermoso, gente, trae mobs hasta que te pueden decir putos. Porque en serio, hay un... ¿Cómo se llamaba? Tul... Tuskin. Este nos mató. Este es hostil, o sea, mirad eso de aquí me lleva... Si hoy me baja... No me la cantidad de vida, pero la leche, amigo. Ya se puso a llover otra vez, entonces me toca, obviamente, cambiarlo. Barra Water. Clear y full Que deje de joder Y ya gente, este mod es supremamente bueno Como digo, trae una cantidad De de nuevos Ítems, nuevas cosas en serio Es un mod que lo recomiendo O sea, lo tienes que tener en tu survival Uno de 18 y tienes una, una, una PC Media potente En serio, te lo recomiendo Trae hasta una nueva elitra amigo Alas de tarántula eh, Hay un montón de cosas, ya guantes Se trae guantes antes ¿De qué me sirve? Bueno, no sé para qué me sirva, pero hasta, mira, nuevas heridas, amigo Voy a subir, mira, el leopardo Mira acá, pa Ok, eso no salió como yo planeaba, esperaba volar, pero, pues, bueno Voy a, obviamente, utilizar el PP oye. Amigo, me la puse, pero no, no me hizo volar Pero bueno, mirad, vamos podemos ver Es como una litra más, o sea, es como una litra Del Overworld, pero Si tenía que ir a leer, en fin Entonces, vamos con el Siguiente mod, que este También me gustó mucho para esta versión Que es el gober mod Este trae, creo que, no, creo que el que trae es el otro Pero bueno, este es un mod Muy bueno, porque nos trae en las minas Una cantidad de nuevos minerales Que están supremamente buenos una cantidad de minerales totalmente increíble. Mira, se puede ver aquí. Gobernat trae esta barbaridad de cosas. Nuevas armas. Nuevas armaduras. Collares. Eh, manzanas. Y un montón de nuevas cosas. Que en serio, les digo, está demasiado bueno. Entonces, mira, lo que tenemos aquí. ahora son los arcos. El Gober Bow. Literalmente, si yo vengo aquí y mato y le disparo a una vaca. Me la one shotea. Voy a ver con un Tulskin. Este es, el, este es el, el arco más tranquilo, ¿no? O sea, el, como el de nivel 1. Eh, mira, matamos un Tulskin de 4 golpes, de 4 flechazos. Miremos a ver con uno de Nether y el otro de. A ver, ¿cuándo cuánto mato con uno de, uno de él? Va a buscar. Un Tuskin. Aquí, efectivamente, un Tuskin. ¿Cuánto, ¿A cuánto lo mato? 1, 2, 3. A 3. Venga, a 3. Yo creo que a 4 también. 1, 2, 3, a 3. La verdad creo que hace una cantidad mucho mayor de daño. La verdad creo que hace una cantidad bastante grande de daño. También están pues, los cocodrilos. Bueno, en fin. Hasta hay nuevos logros. Obviamente tiene que haber una barbaridad de logros. Mirar nomás todo esto. Amigo, amigos, es muy parecido. Mirar. Muy parecido al antiguo. El antiguo estilo de progreso, amigo What the fuck No sé por qué se parece mucho Bueno, en fin Entonces, está el Mod. Esto se puede encontrar en tres dimensiones Que es lo mejor Overworld Nether Y End Si en este momento vamos a las cuevas Tengo el efecto Give madre 4 Night Vision No, espera Night Vision pa. Creo que ya debería darme el efecto de visión nocturna creo que no se ve de nada por lo de los shaders pero bueno ah no sí sí sí sí que sí que sí ya que sí. cómo se ve nomás ah, amigo, se ve increíble pero bueno me voy a dejar del lío por lo de los shaders y me voy a venir a algún lugar pues que si está abierto no o sea es que necesito que esté abierto entonces voy a buscar si encuentro por aquí cerquita normalmente what the fuck amigo tiene todas hermosas con los shaders se ve mejor amigo esto va a ser más review de la semilla que la review del WTF fuck? fuck brother Bueno mira, como podemos ver aquí tenemos el modo Deep Slate de el Deep Slate Gober, Gober Ore Es muy chévere porque te lo puedes encontrar hasta nos trae el nuevo Ore Que es este de Gober Lucky Block No sabía que era un Lucky Block prácticamente, en vez, no creí que era un Ore más pero no, es un, un ore normalcito que nos trae comida. Voy a ponerme creativo y nos da un montón de comida. Todo normalmente esto requiere de. requiere de, de, de pico de diamante, estos dos. Después este requiere un, go, un pico de gober y después te este requiere un pico de nether gober. En fin, es una liada. Pero este me lo puedo encontrar por aquí. Creo que lo puedo picar hasta con la mano. Con la mano. Vamos a ver Hasta con la mano, si ya no tenemos nada Pilla Es prácticamente comida, voy a volver a Pues para eso hago esto Y ya, ya está en fin, gente, el cover Mod está muy bueno Me pareció un mod bastante didáctico Y chévere, la verdad Me pareció muy bonito Que traiga tantas cosas nuevas, mirad nomás Las espadas, las armaduras Las armaduras no son una gran cosa Pero sí trae una, mirar. Dios, la cantidad de cosas que trae Hay una que sí está muy OP Que es la última, que es todo esto La Dragon, el Litra, un montón de cosas En serio, esta armadura sí vale la pena conseguirla No tengo ni idea de cómo es Voy a buscar El Dragon Dra Sí, aquí está Dios, cuatro huevos de dragón Por un Ed Goberangut Y una litra Uy, eso como se craftea Pero ¿y esto? No se puede conseguir, la tienes que encontrar Ok vamos a ponerla a ver qué tan fachero nos vemos. A ver, mantra Mantragot. ¡Oh! Está poderosa, amigo. What the fuck. In, in. Espera. In set. Amigo, está re poderosa la armadura. What the fuck, amigo. Está poderosa esta armadura, amigo. What? O sea, era así, amigo. Era así de potente. What the fuck. ¡Alta, te permite... Me permite volar en survival. Ah, puedo montar. Al ah, me monta. Otra. Hasta me da. ¿No me atacan? Yo ahí sí. Venga. ¿Cómo no, que no me atacan? Pero bueno, gente, me voy a dejar de tanto lío y ahora me voy a cargar con esta armadura Porque creo que si, si nos quitamos uno ya no sé Pero bueno, gente, está muy bueno No sabía no, no tenía presente que con eso podíamos volar Mira, estoy en survival y puedo volar así de chill Y no me quito daño Entonces, vamos con el segundo que es el Useful Backpacks Este mod también me gustó bastante ya que es muy sencillo de, de crearse Y a la vez es demasiado chévere Nada no más mira estas maletas se ven supremamente épicas, amigo. Se ven hermosas, literalmente. E, y, bueno, voy a llevarme una. A ver, ¿me la puedo llevar? Por favor y gracias. Me voy a llevar esta de aquí. Y Backpack es supremamente sencillo de crearse. La cosa es que tiene su contra. Tienes que quitarte una pieza de armadura para poderla llevar en la espalda. Pero obviamente la puedes llevar aquí, ¿no? La puedes llevar aquí de mano. Y con Shift clic derecho la pones en el suelo. Y puedes dejar una gran cantidad de cosas. Siguiente. Si tú la tienes en el inventario Y pones una tecla específica Digamos la tienes aquí, aquí y acá Ya está a la Z, yo lo tengo en la Z Me abro automáticamente el backpack Mira aquí, no tengo nada abierto Le doy a la Z Y automáticamente me abre el backpack Está demasiado bueno y se ve supremamente bonito ¿Y qué es la otra cosa? Su crafteo es sencillísimo Solo con un cofre, 4 de hilo y 4 de cuero Es hermoso su crafteo, amigo Y si venimos aquí, cogemos de por sí, hierro, oro y un tinte, obviamente el de mi canal, pues como no, tenemos una mesa de crafteo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la mesa de crafteo. Primero que todo, lo que yo hago siempre es coger el backpack. Me voy a poner en survival. Y voy a venir a ponerlo aquí y ponerle el tinte suito para que me pinte las mallas. Y poniéndole estos tres completos me pinta el backpack, pero solamente poniéndole uno me pinta las mallas. Lo que hace que mis mallitas se vean supremamente bonitas. Y luego, si las quitamos y ponemos aquí, y ponemos este, solo con uno mira que puede llegar a pintar una completa. Pero con dos y tres, lo digo que sería, hay veces que sí te puedo decir que sí y otras veces que no, es pues, cuestión de mirarle. Y mirad, ahora efectivamente nuestra backpack es de nuestro color amigo, epiquísimo. Y si cogemos, me, me imagino, os vais a preguntar, mantra, pero ¿para qué cojones nos sirve el hierro y el oro? Si venimos aquí y cogemos el hierro y le ponemos encima y la crafteamos, el backpack se vuelve el doble de grande. Tiene la capacidad de un baúl normal, dos baúles, si le ponemos hierro. Y con la de hierro, si le ponemos, obviamente, pues por cosa normal Le ponemos el oro, aquí se lo ponemos Y la crafteamos Nos queda una así, o sea, se ve muy bonito Primero que todo, se ve supremamente chévere, así más grande Y si la abrimos, tenemos el tamaño de tres cofres pequeños Tres cofres normales, hombre, una guata guac. Dos hileras de corazones, pero bueno Mirad cómo se ve comparada a los normales Se denota que está epiquísima, amigo es hermoso, en serio. Va a llevarme estas dos. Y las voy a compartir de obviamente sus tres niveles. Voy a compartir el nivel 1 que es el nivel de hierro. Aquí, acá y acá. 1, 2, ahí de por sí ya. 1, 2, aquí, pam, pam y pam. Y así se puede ver la backpack de nivel. La backpack de nivel 1, la backpack de nivel 2. Y la backpack de nivel 3. En serio gente, me encantó este mod, es el mod que yo quedé flipando en colores amigo Y se pueden abrir desde aquí todo y tiene su propia interfaz Una brutalidad amigo En serio, me parece demasiado chévere instalar este mod ya mismo Ah, y no lo había dicho, todos los mods y todas sus descargas estarán abajo en la descripción Obviamente para que puedan tenerlas Listo, vamos con el último mod del de día de hoy que es el Waystones. Este es un mod supremamente chévere. La verdad, yo creí que no, o sea, no era tanta la cosa, pero obviamente puedes ir por cualquier parte de tu mundo y en un momento, digamos, decir aquí, eh, mira, una base y pum, aparece un Wayson. Eh, se parece que se pueden encontrar, pero pues, yo no me he encontrado ninguno. Pero bueno, voy a volver a, a mostrarles ahora sí este oro es muy didáctico porque tiene sus pros y sus contras, ya que, o sea, lo mismo como el, el backpacks. Tiene, volvemos aquí Y mira, eso es el crafteo Lo que todo Amigo, que es estrés Está cambiando cada rato Tres de obsidiana Y cinco ladrillos, ¿no? Se puede confiar con diferentes cosas Pero necesitamos un ward stone que este no se puede conseguir Lo tienes que encontrar en cofres O... Pero, ya Lo tienes que encontrar o en cofres Venga, ¿qué pasa? No me, deja, no me deja escribir Ah, es que creo que lo estoy Aquí Ya, warp Warp stone, solamente se pueden encontrar En cofres o Crafteándolos, pero claro Tiene sus pros y sus contras, como digo, mirar Tienen warp plate El warp scroll, o sea Son complicaditos de craftear, cuatro enderbells Cuatro tintes morados O sea, específicamente el tinte morado y una esmeralda yo creí que iba a ser más complicado Pero bueno esta creo que es una mesa de crafteo movible Ah, se le puede incluir una mesa de crafteo What the fuck, lol En fin, se puede craftear de esta siguiente manera El crafteo no es tan complicado Yo creo que iba a ser más complicado Y bueno, en cuestión Este es el Wasteo Tú en Survival, si le haces aquí Si le haces aquí, no lo puedes romper, ¿me, ¿me entiendes? O sea, es supremamente demorado O ni siquiera lo rompes Mirar No se rompe y subiendo no se rompe Y te puedes teletransportar Ahí en diferentes lugares Solamente le das Y te teletransporta Le doy otra vez A agua ¡Pum! Me teletransporta Y lo puede hacer de maneras infinitas Creo que Voy a revisar No había descubierto esto Si sí, le doy con un pico de En A ah, Y se rompió Tenemos agua Aquí Le ponemos aquí Y le hacemos mirar no se puede No se puede romper No hay manera de romperlo Ya no tengo que mirar Creo que si sí hay alguna manera de romper el Waystone. Pero aquí no puedo Pero bueno Están los 5 mods Que les estoy mostrando ahora Están increíblemente buenos En serio me encantó mucho esta brutalidad de mods En serio están muy chéveres Les recomiendo descargarlos El link de todos los mods estarán aquí abajito En la descripción Por si quieren obviamente descargarlos y también el shader que estoy utilizando en este momento. Y sin nada más que decir, y sin nada más mirar, gorilas, efectivamente en su hábitat natural. Vamos a ver, ¿me atacarán? No, no me atacan. Oh, pero bueno, bueno, sí el gorila, mire, los chiquiticos no atacan. Pero se atacó el gorila más grande. What the fuck, me está encendiendo, amigo. Si ataco el gorila más grande, ese claro me va a atacar porque es como el, el macho alfa del grupo. Y ya. Ay, si llego a matar al macho al, al, al, al alfa, me empiezan a, a atacar, a los chiquitos. ¡Qué guapo! Me gustó, me gustó el mod. Me gustó mucho más el mod de esas cosas. Y sin nada más que decir y sin pues ponerme con más dilaciones, yo me les despido. ¡Chau, chau!